Romper con muchas cosas conocidas. Eh, ambos somos abogados y hace un tiempo estábamos hablando de lo que sería el propósito, el porqué y el para qué de nuestra profesión. Entonces, ¿qué, ¿cuál te parece, Mali, que es el propósito de, de ser abogado? conflictos y por ejemplo cuál cómo es la forma en que vos resolvés los conflictos oh, en tu vida en tu vida diaria no resuelvo los conflictos bueno una cosa es resolverlos como profesional y otra cosa es resolverlos en mi vida diaria no y a ver primero que es un conflicto que es un conflicto no? no Tengo un conflicto cuando estoy obstaculizada con una situación y no encuentro la solución. No sé cómo actuar de ahí en más, qué hacer. Digamos que puede ser que tu percepción está de un solo punto del conflicto y está buscando otro, otra parte, si se quiere. Está buscando observar otra cosa. ¿No tengo una saber? pregunta pero no tengo respuesta. Exacto. Y me siento frustrada y no puedo avanzar. ¿Y cómo querés que se resuelva? ¿De una manera cómo? Ay, me gustaría que se fuera rápido y que se resuelva, se cierre, Claro, mirándose. sin dejar cabos sueltos. Sí. Bueno. A veces me gustaría que me lo resuelva otro porque es como una carga tener un conflicto. Mm, bien. ¿No? Y si es muy complicado y hay mucho en juego, tal vez voy a una, un abogado. Ah, ok. Claro, cuando tiene ciertas connotaciones jurídicas, podemos ir a un abogado, podemos ir... Ya un proceso de mediación, podemos ir a una negociación, una conciliación o podemos ir a un litigio. Sí, no? porque por ahí yo ya no, no me dan respuesta, no me contestan los llamados o me siento a hablar con la persona y nos peleamos y no logramos bueno, encontrar entre las partes una solución. Ok, y mira, si nosotros queremos resolver los conflictos de una manera rápida, sin dejar cabos sueltos, que sea saludable, ¿y por qué en los procesos judiciales... ¿Cómo son los procesos judiciales? ¿Cómo está la justicia hoy día? Lenta. Lenta, ¿no? Lenta y además... Eh, y cara. Cara, totalmente. No es sustentable económicamente la justicia hoy en día. Y además lo resuelve otra persona, mm, no bien. nosotros. Y no sabemos qué resultado nos va a dar si va a ser el que más nos conviene. Ah, entonces digamos que no estaríamos estando conformes con cómo están planteadas las cosas. No, o si sea, a mí me tardás 10 años en devolverme el dinero o tardás 5 eh, años en, en, en, en darme una respuesta porque yo no la puedo conseguir y se la pido un juez, la verdad que no estaría conforme, no. Bien. Y además me voy a dormir mal, porque estoy todo ese tiempo cargando con esto sin resolver, ¿no? O sea, que ese conflicto lo carreamos todo el proceso, que es largo, que es tedioso, vemos una justicia que cada vez es más lenta, que estaba rotada de expedientes, que encima quiere resolver los conflictos peleando sí mm, me además, parece una contradicción además ¿no? por ahí hay gente que le encanta pelear pero para mí no es calidad de vida no. estar eh, peleando o con algo abierto que no lo puedo cerrar, no lo puedo terminar no entonces ¿a dónde vamos a dirigir nuestra propuesta? vamos a dirigirla hacia Gente que quiera resolver los conflictos de otra manera. De otra manera, sí. Mm, sí. Y, y, y, y podemos pensar cuáles pueden ser las mejores formas, qué herramientas podemos este, sí, diseñar para, para buscar una mejor forma de resolver conflictos. Pero a mí se sí me está ocurriendo una idea. ¿Cuál? ¿Mali? O sea, me mm, sorprendes. Algo en donde estuvimos incursionando los dos. Ah, no sé tiempo. por dónde viene. Bueno, me parece que Mali apunta hacia resolver los conflictos con una nueva lógica que tiene que ver con una ley física. Ajá. Una ley física que se llama ley física del desdoblamiento del tiempo. Tomar uh -huh. la física cuántica y algo un poco de bioneuroemoción, un poco de lo que la ciencia está desarrollando uh -huh. para aplicarlo al modelo de resolución de conflictos. Uh -huh. ¿no? Y bueno, y te acordás lo que era, ¿no? El, el desdoblamiento del tiempo, según... Es la teoría de este astrofísico Garnier es la división del tiempo en diferentes velocidades ah. por un efecto de aceleración del universo claro. a causa de un fin de ciclo solar y ya te estoy enredando pero claro. es algo así sí, pero más o menos vamos a bajarlo un poquito más para que todos lo entiendan y a ver, sería como que no notan no notas que, que el tiempo está cada vez más acelerado y más acelerado y, más acelerado. y es que no te alcanza para nada <risa> claro, entonces el tiempo está cada vez más acelerado y la vida pasa muy rápido, y encima tenés conflictos que no podés cerrar, tenés cosas que no podés solucionar. Entonces, nosotros vamos a utilizar ¿sí? esta física, esta nueva lógica, para ponderarte a vos a la hora de resolver los conflictos. Así sí. que nos hagamos un poco responsables ¿sí? de los conflictos que tenemos y asumamos. Eh, una, una nueva forma de resolución de los mismos Sí, y por ahí traer esto de, de, de, esta, de lo que dice esta ley que coexistimos eh, simultáneamente, pasado, presente y futuro Claro. somos, fuimos, seremos sí. Claro. y esto en qué nos afecta en que existimos simultáneamente en un cuerpo físico y también en un cuerpo energético que este cuerpo energético podríamos decir que nuestros pensamientos son parte de nuestro cuerpo energético, por ejemplo. Pero también, cuando estamos hablando de que coexistimos en distintos tiempos, hablamos de que nuestra percepción existe en distintos tiempos. Ah, okay. Y esta es la clave para poder entender por qué vamos a relacionar eh, la ley física del desdoblamiento del tiempo con la resolución de conflictos. Porque vamos a empezar a aprovechar que tenemos en nuestro cuerpo energético la posibilidad de percibir velozmente la información, eh, estamos en tiempos para eso, por eso esto del, del la, del claro, de la... Claro, vamos a percibir los conflictos por un lado, pero también vamos a estar pudiendo y sabiendo que hay una posible percepción de una solución de ese conflicto. O sea, esto apunta a que lo puede usar cualquier persona que está en una situación de resolver conflictos, claro, ¿no? Bien, claro. a otra persona le trae un problema o yo tengo un conflicto con otra persona. El tema es, eh, ¿cuál es, cuando estoy escuchando el conflicto, el problema que me trae la otra persona, ¿de qué manera estoy escuchando? Mm, claro. Ahí, ahí tenemos que prestar atención, por ejemplo. Si sos abogado, si sos... Eh, si sos mediador, si sos un negociador, si sos un conciliador, una maestra, o una en, la maestra escuela, en una escuela. O o... Un compañero de trabajo con el que tengo un problema en el trabajo. Claro, pero primero, para escuchar los conflictos, como decía Mali recién, es como que vamos a tener que eh, soltar mm, todo, todo lo conocido. Todo lo conocido O sea, no tenemos que escuchar de una manera neutra. O sea, mm -hmm. tenemos que soltar los juicios, las hipótesis, eh, lo que puedo que haber eh, creído que el otro pensó, que esto, que el otro, bueno, todas esas maquinaciones internas, uh -huh. por ahí vamos a tener que dejarlas de lado y escuchar de una manera neutra al, al, al otro y escucharnos también a. a... Pero sabes que no te creo nada. Yo no creo que sea posible escuchar de una uh -huh. manera neutra. Ah, vos decís que no es de uh -huh. bueno, me parece que la ley física, el desdoblamiento del tiempo, tiene una técnica que uh -huh. no ahí puede hacer nos puede ayudar un poco y uh -huh. me parece que hay algo que se llama punto cero uh -huh. y ese punto cero es un punto presente, sí que nosotros estamos acá, por ejemplo y ese punto presente es un punto también vacío, uh -huh. neutro uh -huh. que no tiene pasado, no, no tiene futuro, futuro simplemente está conectando con un, una parte nuestra que está sin distorsión si se quiere. Claro, pues si yo escucho cuando me hablas, eh, mm. con juicios previos, o cuando me estás hablando, estoy pensando, esta persona me está mintiendo, eh, estoy en conflicto, por supuesto, cuando estoy en conflicto, mucha confianza en el otro no estoy teniendo, entonces todo eso me genera, lo que le llaman en física una carga, yo no estoy neutral Exacto. para no tener carga, necesito estar neutral. Y además de que estoy generando juicios, hipótesis, no estoy neutro, estoy generando una situación futura posible donde eso que estoy pensando y que estoy eh, teniendo un juicio, una hipótesis, más, pueda acontecer. Entonces estoy autocreando, eso de la profecía autocumplida, ¿te sí? suena? Garnier diría ah. que son futuros potenciales peligrosos. Oh, ¿no? Bueno, sí, claro, más o menos así sí, Pero difícil. bueno, convengamos que cada vez que yo tengo un juicio, o cuando vos me estás hablando, yo estoy pensando que no te estoy creyendo Ajá. o que no me gusta lo que estás diciendo, me estoy quitando velocidad en definitiva. Exacto. Dejo de estar en el presente porque estoy en mi cabeza, en el pasado de lo que creo que sos o pensando lo que te voy a decir porque ya no te quiero escuchar más realmente. Estamos claro. en un conflicto, ¿no? Entonces digamos, no estoy en tiempo presente neutral y eso me quita no solo la velocidad de ver todo el conflicto en un panorama... Eh, completo, acabado, más rápido global. y más amplio. Mm -hmm. Pero también me quita poder ver otras posibilidades. Exacto. ¿Mm? Entonces, si nosotros percibimos los conflictos con una, con un chip del pasado, ¿sí? vamos a estar limitando nuestra capacidad de percepción, no solo respecto del conflicto en sí, sino de las posibles y potenciales soluciones que ese conflicto tiene. Y entonces... Creo que toda nuestra propuesta va direccionada a ese ámbito. Y ¿sí? también podemos detectar dentro del conflicto observadores que tienen que ver con, eh, por ejemplo, la supervivencia, con la protección, con la comparación-competencia, por la sustitución de aquello que creo que me falta. Sí, sí, que hay un médico que habló de esto uh -huh. llamado el doctor Hammer, que inclusive uh -huh. decía que nosotros estamos programados como hasta por una cuestión de supervivencia, claro. en permanentemente eh, buscar automáticamente una forma de eh, sobrevivir. Eh, esto desde nuestro programa inconsciente, uh -huh. entonces voy a buscar en el afuera el alimento, la comida, lo que me falta, ¿no? y la por... protección. claro Claro, y eso está en el inconsciente de todos es muy difícil cuando estamos en un conflicto que esto, esta reacción que está en el inconsciente esta necesidad que nos surge no esté activa ahora, si esto está permanente en nosotros en nuestro inconsciente y viene a una conversación, a un conflicto ¿cómo hacemos para estar neutral? No? claro, entonces ¿cómo hacemos para estar neutral? ¿cómo hacemos? sería como observar ¿sí? uh -huh. tenemos que aprender a observar Aprender a observar implica una atención plena en lo que el otro está diciendo y no las suposiciones que yo estoy haciendo de las cosas. Uh -huh. Entonces, es como que voy a tener que aprender a observar y detectar esos observadores que se van a activar. Son como lucecitas, ¿no? Faroles que me van a decir, eh, peligro-oportunidad. ¿Qué va a ser peligro-oportunidad acá? ¿Peligro si yo me tomo el bondi de ese observador? ¿Qué, qué sería eso? Si yo le, le doy entidad a ese observador y me guío por la supervivencia, la protección... Tengo la miedo a quedarme sin comida, claro. a que si en un juicio de divorcio, por ejemplo, mm. no me van a pasar alimentos, yo no voy a tener que darle a mis hijos... Claro, en ese caso si yo le doy entidad a ese observador, no solo no estoy proveyendo hacia la solución del conflicto, sino que estoy reforzando el conflicto. ¿Sí? Entonces, esto de observar eh, estos, eh, estos observadores, estos marcadores activos y detectarlos, ser consciente, asumirlos y también soltarlos y entregarlos a una nueva lógica donde esos observadores se van a reordenar y nos van a permitir desde la neutralidad ver potenciales soluciones que por estar metidos en el conflicto, en el ojo de la tormenta, no podemos ver. Espere, doctor. ¿Usted me está diciendo que usted no me va a llevar el caso de divorcio? Y sí, Depende. <risa> no, depende. Pero yo vine a verlo para que usted me lleve el expediente a tribunal. Por esto lo tengo que solucionar rápido y le tengo que dar de comer a mi familia. Y primero... Y este degenerado no me está pasando el dinero. Mm, bien. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos frente a esta situación. Eh, yo primero, si quiero, la voy a escuchar bien. Okay. Voy a bien. detectar todos sus observadores activos. Pero también vamos a escuchar a la otra parte. Vamos a escuchar a, a, a su expareja, su ex marido, a ver... Ah, no, qué pero es. yo le tengo miedo, es un violento este señor. Necesariamente vamos a tener que ir y hablar con él. Si usted no quiere ir, yo voy a ir por usted y voy a hablar con él. Quiero conocer, quiero conocer cuál es su otra parte de conflicto. Pero, ¿y el abogado que tiene él, cómo hacemos? Eh, podemos intentar mediar, podemos intentar conciliar. O tal vez tiene la suerte de tener un abogado como el mío. Mm, claro, si tiene la suerte de tener un abogado como yo, ah, ahí podemos entrar hacia una solución sí que está fuera de los estrados judiciales. ¿sí? Pero hay veces que quizá tengamos que ir a los estrados judiciales. Lo mejor es que no tengamos que ir uh -huh. y tratemos de, que, de solucionar las cosas con los observadores de conflicto, con los sujetos que están en el conflicto. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿quién mejor que ella, que tiene el problema, tiene el conflicto, no va a querer que se solucione? Claro. Es la, que, la principal interesada uh -huh. en que se solucione. Uh -huh. Entonces, para quitar esas. Ir, ir limpiando esas cargas de conflicto y llegar a una solución, llegar a un acuerdo. Es muy necesario tener una apertura, tener eh, cierta conciencia de que hay otras ciencias que nos pueden ayudar en nuestra profesión, ya sea como abogados, ya sea como mediadores, ya sea como maestros en una escuela para solucionar conflictos, para lo que sea. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, concreto que me está escuchando sobre este, el doctor me está escuchando sobre este conflicto que yo tengo, la idea es que cuando yo estoy hablando y contándole de esta situación, puede darse cuenta de mis observadores activos. O sea, mi observador activo es... Supervivencia. Supervivencia, eh, protección, porque tengo miedo a lo, de, de, de, de lo que me puede pasar, eh, lo que me falta está afuera, lo busco afuera. Muy bien, una vez que observamos esto... ¿Qué hacemos con esto? Nada. Eso es lo mágico de esto. Bien. Es simplemente que el abogado que está escuchando esto, el profesional que está escuchando esto, o la otra parte que está escuchando esto, simplemente pueda darse cuenta desde dónde estamos hablando y soltar todos los elementos. Dale. ¿Qué quiere decir? Soltar eso sería reconocer que ese conflicto, como recién decíamos, puede ser un peligro o una, o una oportunidad. Un peligro si nos tomamos eh, los observadores del de pasado, como la supervivencia, la protección, y si seguimos con esa lógica. Pero es una gran oportunidad si aprendemos que el conflicto es un diseño lógico que tiene, por principio de, de simetría dentro de esta ley del desdoblamiento del tiempo, tiene una solución con una lógica convergente que integra a todos los observadores. Y que todavía del aún no está. Y eso es clave. Darme cuenta que sí. esa solución no está y que cuando aparezca, seguramente yo voy a estar sorprendida porque es nada de lo que podemos haber estado esperando. Exacto. A veces. ¿Por, ¿por qué es esto? Porque sí. viene de otra velocidad. Exacto. Viene de referenciarnos en lugar de en el pasado y en estos programas de supervivencia en otra referencia, en otro marco de referencia, y esto es lo que nos aporta la física, un marco de referencia que está puesto en observadores eh, del futuro, podríamos decir, o más, más veloces. veloces, tiene que ver con eh, un observador que tiene mayor velocidad, acuérdense que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, mi cuerpo energético está en otra velocidad, uh -huh. ¿Pero cómo nos conectamos con ese cuerpo energético? No podemos conectarnos por un razonamiento, ni por un pensamiento, ni por una hipótesis de solución que pueda tener un abogado. Claro. La única manera es a través de nuestra intuición. Exacto. Y ese es el desafío. Ese es el desafío. Eso no significa que, o sea, hacemos el reconocimiento, hacemos la derivación, pero estamos en un estado de disponibilidad a que la respuesta llegue. Disponibilidad online. Exacto, sería online en un estado de conexión. Pero un estado de conexión implica también un estado de conexión con la otra parte del conflicto. Y ese estado de conexión con la otra parte del conflicto implica comunicación. Si no hay una comunicación entre los sujetos de conflicto, es imposible sí, de alguna manera reordenar ese, ese, esa situación. ¿Ok? Entonces, es importante la comunicación, es importante este intercambio. Son más importantes los intercambios no solo entre los profesionales, sino también entre los sujetos que eh, son los, los principales interesados en que el conflicto se resuelva. Por eso apostamos a esta nueva lógica y apostamos a una nueva resolución de los conflictos. Uh -huh. eh, bueno, bueno, entonces, ¿qué hacemos una vez que observamos... Eh, que la persona nos está hablando desde un lugar de miedo o de necesidad bueno, simplemente le escuchamos tratando cuando aparecen los juicios que siempre van a aparecer, probablemente siempre aparezcan sí. los necesitamos para poder saber cómo actuar después pero darnos cuenta simplemente que todos estos vienen de programas del pasado que todo esto viene de creencias previas, que todo esto viene de valores y que solamente eh, referenciándonos con estos pasados eh, las soluciones van a ser siempre las mismas, vamos a estar siempre dentro de un sistema y obviamente eh, nada nos puede sorprender, no podemos tener nuevas respuestas a estos, eh, eh, a estos conflictos. Por eso la propuesta es, una vez detectados y observados, simplemente después de esta escucha atenta, soltar todos los elementos. ¿Soltar qué quiere decir? Ponerme neutral, poder estar en, en algún momento... Eh, neutral Imaginarme que yo Todo lo que escuché Lo dejo a mi observador de mayor velocidad Recuerden que Esto que estábamos diciendo Que tenemos distintos observadores de nuestra realidad En distintos momentos Si yo observo un pensamiento mío Estoy activando un observador de mayor velocidad Claro Ahora, eh, ¿cuál sería nuestra mayor velocidad de observación? ¿A cuál le podemos derivar todo esto Para que lo solucione? Digamos que es eh, nuestra esencia nuestra, nuestra O sea, hay un campo de potenciales, originalmente, que es el que nos va a empezar a informar. Si nosotros tenemos nuestra, eh, o sea, nuestro límite en, en las normas, en el deber ser, en los valores y demás, nuestras opciones de solución de los conflictos son limitadas. En cambio, si nosotros ponemos nuestro foco en un observador de mayor velocidad, que tiene que ver con, con la esencia y con el poder, ¿sí?, tenemos un campo de potenciales, si un yo puedo, que es mucho más, eh, mucho más nutritivo y que nos va a dar mayores respuestas, y respuestas incluso que capaz no habíamos contemplado anteriormente. Y esta esencia original somos nosotros mismos observando en otro tiempo, mucho más veloz. Exacto. Entonces, esta esencia es inclusiva de todos los elementos, es cohesiva porque los une a todos en cierto orden, en cierta coherencia y eh, es coherente en el sentido de que es ordenada con un nuevo orden que es mucho más amplio y más veloz exacto y ese es al lugar veo? imaginario, simplemente, intencionalmente, mm. a donde con la intención soltamos todo lo que escuchamos y entregamos este problema exacto para o que todo o situación como Bien. lo mejor es poder nombrarlo como una situación para no ponerle un eh, justamente un juicio de valor a la situación exacto entonces para que todo esto no quede eh, tan aéreo es simplemente un reconocimiento exacto sí, es simplemente un reconocimiento y reconocer también que la solución está en, dentro de lo que es un futuro potencial quizá no está ya en el momento presente, no la podemos percibir, es, es eso, el, el, la percepción nuestra en, en este momento quizá no puede encontrar de alguna manera o visualizar o hacer consciente esa solución, pero que la solución simétricamente está disponible y solamente hay que ponerse eh, ¿Hay digamos, disposición? online disponible para, online. Que esa, para que esa solución sea consciente, empieza a ser consciente y empezamos a diseñar una nueva solución, se diseñe una nueva solución de conflicto que tenga a todos en cuenta, que todos ganen, que de alguna manera todos se vayan a dormir tranquilos. ¿Y cómo me doy cuenta que lo a partir de que yo suelto estos elementos uh -huh. y espero una respuesta, porque de lo que se trata es de hacer una pregunta de cómo sería claro. tener una mejor eh, posibilidad para esta situación o solución para este conflicto, como lo quieran llamar, uh -huh. Y me, y me pongo a disposición para que me llegue una respuesta que cómo me va a llegar si es por razonamiento sé que no es claro. porque quiere decir que es del plano más lento claro. que es nuestro cerebro ¿no? en nuestro digamos que llega el plano más lento llega por una intuición llega por una idea que no sabemos cómo pero de alguna manera se nos ocurre es se como, activa funciona digamos, ¿no? como en creatividad es realmente que se activa la, se activa la, la, la creatividad pero no la creatividad autosugestionada, sino que llega una idea que es súper creativa, que es súper innovadora y que cierra el conflicto de una manera que es válida y que es eh, convergente para todos los sujetos y para todos los observadores que están implicados. Yo sé que sé, pero no sé bien qué sé. Empiezo a sospechar y cómo me doy cuenta que esta es una respuesta que viene de la mayor velocidad, porque va a ser más inclusiva de todos los elementos con mayor equilibrio uh -huh. en, su, en su posibilidad, uh -huh. con mayor balance, va a ser más inclusivo de todos los miembros del conflicto, todas las partes del conflicto y va a tener un orden. Exacto. Entonces ahí puedo empezar a darme cuenta que lo que me viene tiene que ver con las mejores posibilidades de solución de ese conflicto. Así que no tenemos nada que perder. Tenemos mucho que apostar a esta nueva lógica y esperemos que en el tránsito de los siguientes videos podamos seguir compartiendo un poco más de, de todo esto. De, es, de una lógica jurídica convergente, si lo estamos hablando en el ámbito de los, los que están en el ámbito legal, como operadores jurídicos, mediadores, empleados de la justicia. Eh, bueno, ¿por qué no jueces también? Y también las personas ah, comunes que se empoderen a la hora de tener un conflicto y pidan de alguna manera solucionar de una manera, de una forma convergente sus conflictos, ¿sí? Y de una manera que es rápida, que es sustentable y que es saludable. Y poder decidir eh, por, por sí mismos, por sí mismos y eh, mucho más rápido porque estamos acudiendo a... Eh, nosotros mismos pero en una amplitud mayor de perspectiva de la realidad en otra velocidad como veníamos diciendo ¿no? bien, muchas gracias bueno, nos despedimos por ahora